Vale, si queréis entrar en el servidor lo que tenéis que hacer es ir a play server vale y aquí en internet tenéis que poner antes que nada aquí todos los parámetros abajo tenéis que ponerlos en any vale ponéis any en todo vale que ponga todo any any password any todo vale el pvp lo podéis dejar también pero si queréis lo ponéis también en any y aquí donde pone search name filter ponéis ast 8 le dais a internet y aquí os va a salir el servidor. Sí o sí. Si no sale es porque el servidor no está abierto.